En este vídeo vamos a explicar cuáles fueron los motivos que tuvieron los reyes católicos para querer financiar el viaje de Colón. En 1485 Cristóbal Colón se marchó a Córdoba, donde residía la corte nómada de los reyes católicos, y pese a encontrarse inmersos en una guerra, se permitió a Colón que presentara su proyecto frente al Consejo Real. Este organismo se dedicaba a someter a estudio y dictamen los asuntos de importancia. Sin embargo, en su primera comparecencia, Colón no reveló los puntos clave de su proyecto y por ello la resolución fue desfavorable. Todos los recursos económicos de la corona castellana se centraban en poner fin a una batalla que llevaba ya 700 años, pues debía acabarse la reconquista de la península tomando los últimos reinos bajo dominio islámico. La conquista de Granada suponía un gran gasto para la corona y se había convertido en una empresa nacional que agotaba todos los recursos económicos del país. Por ello, en el verano de 1491, Colón estaba ya decidido a abandonar Castilla y a presentar sus pretensiones al rey de Francia. Sin embargo, fray Juan Pérez, antiguo confesor de la reina Isabel, le convenció para que aguardara en el convento de la Rábida el resultado de unas gestiones. El 2 de enero de 1492 se producía la rendición de Granada, y quedaba abierto el camino para la expedición tanto tiempo propugnada por Colón. Las causas del repentino cambio de los reyes hacia la empresa de Colón nunca se conocerán con exactitud, aunque se barajan varias causas. Una de ellas es que tras la solución del conflicto hispano-árabe, muchos empresarios estaban dispuestos a buscar, con el apoyo de los reyes, nuevas costas para expandir sus negocios. Y Colón no había dejado de insistir en los tesoros, especias y telas lujosas que la expedición pondría al alcance de la mano. Por otra parte, en el contexto de la euforia tras el triunfo de la campaña contra el último reino musulmán de España, existía una base religiosa, y la expedición de Colón supondría un gran servicio que se presentaría a Dios y a la exaltación de su iglesia. Tras decidirse los reyes a dar su apoyo a la empresa de Cristóbal Colón, este les entregó un memorial en el que exponía todas sus pretensiones a los monarcas. En este documento destacan cuatro puntos. Colón solicitó el título de almirante con carácter vitalicio y hereditario y con iguales prerrogativas que el almirante mayor de Castilla. Colón también pidió el título de virrey y gobernador general de las islas y tierras firmes que descubriera, con facultad de proponer a los reyes las personas que colaborarían con él en los cargos de regidores, jurados y otros oficios. La décima parte de todos los beneficios líquidos que resultaran de las perlas, piedras preciosas, oro, plata y especias que se obtuvieran en los territorios de su almirantazgo serían para Cristóbal Colón, quedando otras nueve partes para los reyes católicos. Colón quiso actuar como juez en los pleitos que pudieran surgir en el comercio, e incluso solicitó tener en Castilla un juez nombrado por él. Las demandas de Cristóbal Colón quedaban condicionadas a que el almirante llegara a las Indias navegando hacia el oeste. La formalización del proyecto se produjo el 17 de abril de 1492 al firmarse las capitulaciones de Santa Fe. La financiación del viaje quedó resuelta gracias a la cantidad de 1.140.000 maravedíes que la corona había aportado y la villa de Palos aportó los 360.000 maravedíes en que se valoró el flete de las dos carabelas. Faltaban, según el presupuesto, quinientos mil maravedíes, de los que Colón estaba obligado a abonar doscientos cincuenta mil. El resto fue suplido por mercaderes italianos residentes en Castilla y por comerciantes castellanos. Además, los reyes mandaron armar dos carabelas para el viaje a las Indias La Pinta y La Niña, mientras que la Capitana había sido construida en astilleros del norte de España y pertenecía a Juan de la Cosa, oriundo de Santoña, Santander. Su barco se llamaba la Gallega, pero Colón lo rebautizó como la Santa María. La Santa María era una nao, barco mayor que la Carabela. Tenía castillos de proa y popa y cubierta hasta el palo mayor, formando así una cámara para la tripulación, que en las Carabelas viajaba a la intemperie. El número de hombres que embarcaron se desconoce aunque se estima que fueron entre 90 y 120. Lo que sí se conoce es que toda la tripulación fue a sueldo de la corona y se les pagó cuatro meses de anticipo. Dos mil maravedíes a los maestres y pilotos, mil maravedíes a los marineros y ochocientos maravedíes a los grumetes. Además, los reyes ofrecieron un premio sustancioso a quien primero avistase tierra. Diez mil maravedíes de pensión perpetua y el viernes 3 de agosto de 1492 partieron del puerto. El 12 de octubre de 1492 se vieron por primera vez las tierras americanas y Colón, en nombre del rey y la reina, tomó posesión del territorio.